Charlie Jones es un viajero del mundo. Es asiduo por las calles de París, Londres y Roma. Pero no importa cuánto viaja, Charlie todavía afirma que el mejor lugar de todos es el hogar. El hogar es realmente donde las mejores cosas tienen lugar. Y voy a apostar que su dentista le ha dicho que el hogar es el lugar donde comienza la buena salud dental. Las visitas dentales regulares son por supuesto una necesidad, pero no se equivoquen al respecto. Las prácticas sanas de higiene oral en el hogar son importantes. Dos reglas principales de higiene en el hogar son cepillarse los dientes inmediatamente después de comer, incluso si solo es un aperitivo. Presta atención a su dieta, manteniendo los dulces al mínimo. Estas prácticas, además de las visitas al dentista regulares, son los elementos que necesita para ser una persona más saludable y feliz. No importa si usted está subiendo a la Torre Eiffel, escuchando el carrillo del Big Ben o simplemente relajándose en el mejor lugar de todos, su hogar. Este ha sido un mensaje del servicio de la Asociación Dental Americana y su sociedad dental local.